Ahí vamos a la playa. Y miren quién se pegó. La diva. Y vamos a perder el tren. Llegamos a la playa. Con mi novio ya se terminó. Vamos a la playa Oh, oh, oh. Vamos a hacer a 2 de la tarde Pero no hay hora, baby No hay hora, baby Así que vamos para la playa Con mi amiga y su Entonces supieron Entre amigas, amigas Me voy a poner mi traje de baño Bebé, mi amor Tú subiste, ¿verdad? Señores, estamos en el tren. Miren, le voy, voy a contar. Nos, yo fui a la casa de mi amiga para que ella se cambiara y todo y todo. Normalmente íbamos yo, un amigo y ella. Y miren quién se pegó. La viva. La ¿Sí? otra la caballota. Vamos para la playa y vamos y vamos a perder el tren. Porque, porque mi amiga es muy pesimista. Pero su madre.. Es muy bendecida. Y sabía no. que no lo íbamos a aprender. Claro, que nosotros somos hija de Dios. Amén. Y este viaje, aunque fue turulú, pero así sí, es el, ¿tú el viaje. Es ¿Tú lo encontraste? Miren, mi amiga, la pesimista. El piojo mío, miren mi piojo. Negativo. <risa> Negativo. Digo un beso Hablamos sí. luego Cuídense ya Mira ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que dice, ¿Cómo es que dice Rochi? Uh. Señores, él no es dominicano Pero tiene, tiene sangre Tiene sangre, tiene sangre, muy loco Chócale ahí, chócale ahí Ya <risa> Miren <tose> a la borrena, es linda, wow. Miren mi piojo, señor, el, el, el piojo más lindo. El piojo más lindo que yo tengo. Dile hola, niña. Dile Jota. Dile Jota. Dile Jota. ay, ay ay. ay, ay encima viene de Cristo rey señores. ¡Ay! guay, ¡Ay! ¿Qué del futuro, de futuro, mi amor, una no, no, no. cosa. Mi no. amor, ustedes no están listos para esto. ¿Okay? Hablamos luego. No no. de Mira. Está ahí, muy light todo. Me voy a enseñar la playa Cómo es aquí Pero es muy chulo en verdad Déjame enseñar Y aquí estoy Que vine a despejar un poco la mente Para la playa A broncearme un poco No he subido video Porque en realidad, como les digo Yo voy a... Yo voy a... Ah, voy a abrir mi corazón y todo pero estos últimos meses, los últimos meses, estos últimos días me he sentido como un poco así solitaria, ya pues ya no tengo novio, con mi novio ya se terminó y además de eso tengo, no tengo, o sea, yo antes tenía muchas amigas Tenía muchas amistades Y como que me han traicionado, se han alejado de mí Y son cosas como que me ponen así como media triste y cosas o Pero me he sentido así como media sola Yo sé que ustedes van a decir, muchacha, tú te muró para y yo qué No le levanté a eso, que sé yo qué Pero en realidad es duro Es duro porque yo nada más tengo a mami, a mi hermano Ahora mismo yo están en ellos están en Santo Domingo, entonces yo me quedé aquí sola porque tengo que trabajar porque quiero ir para, para de vacaciones en septiembre. Y entonces como que las dos cosas juntas no iban. Tenía que elegir una de las dos. Y entonces elegí quedarme y trabajar. Estoy trabajando en un lo que.. Wey, wey, wey, wey, wey, Ella es mi amiga Dorara. Ella es mi tío, amiga dorada, señores. <risa> ella ella, ella mi ah, <risa> es mi niña. mi niña. Esa vaina está frísima, no, loca. Y yo me estoy. Ay, mira, mira. <risa> Entonces, como le decía, soy soltera. <risa> ya no hay novio, ya no hay moreno, ya no hay nada. Pero <risa> la rumba sigue, bebé. Que no te bañes tu noche de Bótalo. Linda, para que llore por un feo ¿Eh? Miren mi nuevo pincel ¿Sí? Wow, una más A la mano su culote Has flipao, eh? A lo, Santo Domingo, estamos saliendo de boca chica, señor. Boca chica por la pista, loca. Ué, ué, ué. Yeah. Ué. Se acabó el día, pero ay, aquí estamos, las tipas, dándolo todo. Las tipas, dándolo todo. Eh, Dale like, denle like. Ay, diablo, dile loca. Ay. Dale like, dale se like, suscríbanse Suscríbanse, claro, señor Chica Kelly aquí con muchos contenidos Gracias Contenidos educativos, sexy, buenos, buenísimos, buenísimo. Un buenísimo. Tropical Ah, jugabón, bombón bom, bom. <ríe> que el video de hoy, Eso es solo que les gustó vamos a hacer otro viaje claro, y si no les gustó le hacemos uno por picante Dios. <risa> ya no vamos para casa suscríbanse denle like no olviden el like, ¿eh? los amo Bye.